WIPR, IPR TV Plus, Canal Oficial del Deporte Interuniversitario. Hashtag Justas 2023. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan, soy Nagel Torres y les estaré presentando los sorteos de tarde para hoy miércoles 19 de abril de Lotería Electrónica. Los mismos serán certificados por la auditora Caridad Quiñones. ...de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Faro Company... ...y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica... ...aquí con nosotros en el estudio. No pierdas más tiempo y sal a jugar... ...que Loto Cash te espera esta noche con 2 millones de dólares. Y una segunda oportunidad de ganar la tienes con la doble revancha... ...que está en 105 mil dólares. Y hoy también podrías llevarte el Powerball que tiene un acumulado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 Primero, juega responsablemente. Segundo, juega dentro de tu presupuesto. Y tercero, compra tus boletos solo en establecimientos autorizados. No te dejes engañar por individuos que estafan a través de páginas como esta que ve en pantalla. Si tienes alguna duda, comunícate a las oficinas de Lotería Electrónica al 787-250-8150. Y ahora sí. Ya estamos listos para comenzar con los sorteos de esta tarde. ¿Qué tal si damos inicio con el Wild ball? Vamos a ver cuál es el número que vas a poder utilizar en el Wild ball de esta tarde. Es el cero. El cero. Ahora sí, damos inicio a los sorteos de esta tarde con el Pega 2. Boleto en mano a todos los que ya tienen su jugada para los sorteos de tarde de Lotería Electrónica. El primero es el seis. El 6, El segundo... Repitió el 6, el 6, el número ganador de Pega 2 es el 6-6. Repito, el número ganador, el 66. Veamos ahora cuáles son los números ganadores del Pega 3. Boleto en mano o lápiz y papel el primero para el Pega 3. Es el 4, el 4, el segundo, es el 1, el 1 y cerrando Pega 3 es el 3, el 3, el número ganador en Pega 3, es el 4 1, Repito, el número ganador, el 413. Y cerramos esta tarde de premios con el sorteo del Pega 4. Última jugada para esta tarde, el Pega 4. Anótelo, comienza con el 7, el 7. El segundo es el 3, el 3, el tercero. Para el Pega 4 es el 9 El 9 y cerrando Pega 4 es el 0 El 0 anota el número ganador De Pega 4 es 7390 Repito el número ganador El 7390 Estos han sido los números ganadores En la tarde de hoy Te invito a visitar nuestra página oficial Loteríasdepuertorico.pr.gov Gracias por sintonizarnos Los esperamos esta noche Recuerda el sorteo es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 Aplauso, please, familia. Llegó el miércoles. ¡Qué chulería! Gracias por sintonizarnos. Bienvenidos a un nuevo programa de Aquí.